¿Qué onda? Yo soy Ejen. bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a arreglar esta cosa. Bueno, ustedes ya vieron, o a lo mejor lo han visto, porque si no lo han visto, vayan a verlo, el video donde compro un iPhone nuevo, que era un iPhone usado de Amazon, pero realmente estaba como nuevo. Y también les platiqué un poquito de este teléfono, que es un iPhone 7. Y hoy vamos a tratar de repararlo o de hacer lo mismo que hace Amazon, que es como hacer un refurbish, que es como repararlo O reacondicionarlo Para que quede como nuevo ¿Qué tiene de malo este iPhone? Bueno si nos metemos a la pila Tiene un 72% ya de, de capacidad la pila De hecho cuando entramos a la sección de pila Dice tu pila ya está muy deteriorada Por favor cámbiala Así que eh, también ya no retiene nada la pila De repente se apaga Yo creo es por lo mismo que ya la pila no da eh, la, la energía suficiente para tener el iPhone encendido. También eh, tiene algunas bajas de desempeño. En algunas ocasiones se hace un poquito lento, pero también puede ser por la misma pila. Una de las cosas que me molesta mucho es que el puerto de carga ya no hace el clic... Si tú tienes un iPhone, conecta tu cable y vas a ver que hace un, como, un, como clic y se fija el cable a, a, al puerto de carga Pero con este nada más entra, no hace clic y con cualquier cosita se zafa el cable También ya no detecta muchas cosas eh, conectadas al, al, al puerto Una de ellas es el, la computadora, lo conectas y está como conectándose, desconectándose, conectándose, desconectándose eh, como que tiene ahí un falsillo. También tengo esta cosa que me dieron los de The Shopping. Que es para pasar todos tus lo que quieras a una memoria SD. Si yo conecto esto, que tiene todas las puntas que existen, eh, trae USB normal, USB-C, trae lighting, trae el USB. B creo es el, el, como flaquito, el delgadito Entonces si yo lo conecto a este teléfono dice que no, no, el, el accesorio no es compatible Si yo lo conecto al nuevo iPhone, el, iPhone, el nuevo iPhone sí dice sí es una cosa Quieres abrir la aplicación asignada a este, a este dispositivo y, y lo abres, puedes copiar archivos sin problema Este iPhone ya no hace eso Y también algo que me molesta es que ya no le sirve eh, la bocina que cuando tú contestas, tú escuchas. Eh, a fuerzas tienes que usar el altavoz para poder hablar con alguien. Así que todos estos problemas los vamos a arreglar. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirlos de Mercado Libre. Los voy a pedir de Mercado Libre porque en Amazon no venden básicamente ninguna de estas piezas. Porque eh, tenemos que recordar que todos los repuestos... Que existen para estos teléfonos que son fuera de Apple O sea, si tú no lo llevas a una tienda Apple Van a ser chinos, no van a ser eh, reemplazos originales Van a ser reemplazos chinos Y ya depende de dónde los compres, cuánto te cuesten y todo eso Va a depender la calidad de tu eh, de tu pieza de repuesto, a mí básicamente me sobra este teléfono, me gusta experimentar con las cosas, así que vamos a comprarle todas las piezas que necesita y vamos a repararlo, como les digo vamos a venir a Mercado Libre de hecho ya compré yo este, estas cosas y de hecho ya me llegaron, pero vamos a ver cuánto me costó todo, tenemos aquí el puerto de carga que el puerto de carga no nada más es el puerto de carga, es toda la pieza que va hasta abajo del iPhone, trae la Trae una antena y trae algunos cuantos flexores ahí integrados al puerto de carga Así que esta va a ser la pieza más complicada de cambiar Porque hay que quitar todo para poder cambiar esta pieza También compré, eh, ya que me compré la, la carga inalámbrica para el nuevo iPhone Quiero probar este, este accesorio que convierte tu iPhone que no tiene carga inalámbrica En un iPhone que acepta carga inalámbrica Digo, aparte no está muy caro, el, el flexor de carga costó... 180 pesos, este cuesta 90 pesos, el cargador inalámbrico la batería cuesta 330 pesos eh, Tienen que fijarse, por ejemplo aquí dice batería o pila para el 7, 7 Plus Tienen que fijarse que sea para su modelo porque por ejemplo si yo pido para el 7 Plus turno le va a caber a este teléfono, va a estar más grande la batería Y este es el auricular para escuchar cuando te están hablando por teléfono Cuesta 200 pesitos En total fueron 800 pesos de refacciones Así que vamos a empezar a reparar este teléfono primero que tenemos que hacer es organizar esto. Esto lo vamos a ir sacando de sus bolsas cuando lo necesitemos y vamos a quitarle la pantalla al iPhone. La pantalla del iPhone está sujeta por dos tornillos, que son estos que están viendo aquí. Son unos tornillos especiales que no encuentras en muchos lados. El diseño es propiedad de Apple, pero... Puedes comprarte desarmadores con esas puntas O también hay eh, juegos de desarmadores como este Que ya vienen con esta punta Si tú quieres comprar este kit lo a, O cualquiera de las cosas que estén aquí en la mesa Voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción No, eh, fíjense que este kit No trae las puntas lo suficientemente chicas No, para quitar estos tornillos yo les recomiendo que vayan haciendo un patrón de cómo van quitando los tornillos por ejemplo estos son iguales así que no importa cuál, eh, cuál pongas, de qué lado pero hay varios tornillos ya adentro del iPhone que sí necesitas acordarte dónde va cada uno de ellos también necesitamos retirar bueno, vamos a apagar el iPhone de hecho, ahí está apagado Vamos a retirar también la tarjeta SIM o, o la bandeja de la tarjeta SIM que también nos va a estorbar al momento de quitar la pantalla. Y estos iPhones nuevos, o a partir del 6 me parece, ya tienen eh, protección contra agua, entonces están pegados, todo alrededor de la pantalla tiene eh, pegamento. Ahí está ya con el chupón un poquito de presión pudimos meter esta cosa de plástico. Aquí lo vamos a dejar para que no se vuelva a cerrar. Y con ayuda de otra de estas vamos a ir despegando poco a poco la pantalla, quitándole el pegamento. Me parece que este iPhone tiene los flexores de este lado, así que también el primer consejo que yo les puedo dar al desarmar un iPhone es que todo lo hagan con calma. No lo hagan nada con fuerza. que pueden ver los residuos del pegamento. No lo hagan nada con fuerza porque si lo hacen con fuerza, muy seguramente están rompiendo algo al teléfono. Así que poco a poco vamos quitando el pegamento. Ah, ya no les enseñé, pero si sí nos venimos a configuración y nos vamos a la pila, batería. Vamos a dar en condición. Estamos en 74%, de hecho si se fijan aquí dice un aviso, dice tu batería se halla en una condición muy degradada, un proveedor de mantenimiento autorizado por Apple puede restaurar su capacidad y rendimiento completo, ese soy yo, ah, no cierto, <ríe> entonces vamos a ver si este 74% mejora cuando le cambiemos la batería. Y bueno, con mucha calma y la ayuda de estas dos cositas, ya le quitamos todo el pegamento a la pantalla. No lo abran, porque si se fijan, ahí se alcanza a ver un flexor. De hecho, este iPhone tiene que abrirse así, de esta manera, y todos los flexores van a estar de este lado. Porque, y si lo abren muy bruscamente, pues pueden dañar estos mini cablecitos, que la verdad no van a tener... Eh, corrección. Si los rompemos vamos a tener que comprar otra pantalla Entonces para quitar la pantalla vamos a quitar este, esta plaquita de acero que está aquí Y esta plaquita de acero que está acá arriba Que son los protectores de los flexores Estos tornillos no son como ninguno de los desarmadores que tengo aquí Estos son en forma de triángulo Aquí es donde me hecho la mano este Porque la forma que tienen estos tornillos es esta como de triángulo, como del logo de Chrysler, bien, bien extraños, eh, pero con estos, con este kit de desarmadores ya puedo, puedo desarmarlo sin ningún problema. Ya removimos la placa protectora de, de los flexores y ahora con esta herramienta nada más hay que eh, desconectarlos, que es levantarlos nada más. No tiene gran ciencia y así de simple separamos la pantalla del cuerpo del iPhone, eh, de hecho aquí en, el, en la pantalla tenemos nuestra primera eh, corrección porque por algún motivo esta bocina ya no suena entonces nada más es cuestión de reemplazarla con esta otra que tenemos aquí, y bueno aquí ya quitamos eh, el aluminio protector y quitamos los tornillos, ahora ya nada más es cosa de quitar esta cosa y poner la otra cosa que tenemos en esta cosa Vamos a ver si sí es el correcto. No confundir el nuevo con el viejo. Este, bueno, no se ve muy bien aquí, pero está muy sucio esta bocinita. Comparado con la otra bocinita que está limpia. Bueno, vamos a reemplazarlo. Y así de simple ya tenemos arreglada la bocina de aquí. Con este no creo que tengamos ningún problema. Porque es muy, muy simple de reparar. Vamos con el que sigue. Bueno, lamentablemente el que sigue es... El puerto de carga y el puerto de carga vamos a sacar el viejito, digo el nuevo, una bolsa antiestática y sellada al vacío. Es todo esto. Y para sacar todo esto y meter todo eso aquí pues hay que quitar casi todo. Entonces esta parte está muy, muy complicada. Y bueno, lo primero que vamos a quitar es la batería. La batería tiene aquí unas cositas Que se quitan Esto blanco que estamos viendo aquí Es el pegamento de la batería Simplemente hay que removerlo Con mucho cuidado Ahí está expuesto Y nada más hay que Irlo jalando poco a poco Bueno primero hay que despegarlo Ahí está liberado Nada más hay que ir Jalándolo Y que no se rompa como se rompió ahí, <risa> vamos a ver si, si sale este, una gran ayuda si sale completo, ahí va, también se rompió, bueno es que ya está viejito este iPhone, ahora hay que ir despegando con mucho cuidado la batería, que de hecho aquí tenemos el conector, este es el conector de la batería como pueden ver, y ya nada más hay que ir despegando con mucho cuidado porque si estas baterías se dañan, pueden hasta explotar las baterías de, de litio. Te regresamos ya que lo saque. Listo, con estas pincitas alcancé a agarrar el adhesivo y lo alcancé a jalar y ya salió sin ningún problema de el iPhone. Sin la batería pesa nada, nada el teléfono. Eso quiere decir que gran parte del peso, aquí tenemos unos cuantos consejos para tener una buena... Vida de nuestra batería. Y aquí está la nueva batería. Que obviamente no es original. Pero pues no, es, no sirve. Cosas originales no puedes conseguir. Eh, en la bocinita de aquí sí era original. Pero era se veía que era salvada de algún otro teléfono. Y ahora toca nada más desarmar todo. Para poner esta nueva cosa. Y así de fácil ya salió la tarjeta madre del iPhone. Esto es... Todo lo que es un iPhone, imagínate, toda la lógica. Pero bueno, ahorita se me cayó un, un tornillito, no lo encuentro, pero bueno, uno espero que no afecte. Ahora viene la parte más escabrosa de esta arreglada, es quitar este flexor. El problema es que este flexor está pegado al aluminio. Aparte de estar atornillado, el nuevo flexor también va a estar eh, pegado al aluminio o sea no importa mucho que se destruya este porque pues va a ser reemplazado completamente la bronca es que todo quede en su lugar como, como estaba Y bueno ya salió el puerto de carga pero no salió completo se rompió en varias partes en, por aquí por allá lo bueno es como les digo no importa porque aquí tenemos un centro de carga completamente nuevecito vamos a ponérselo porque este ya no funcionaba el puerto lighting ya no hacía clic ya no reconoció los, los accesorios así que sí era necesario arriesgarnos a cambiar esta pieza listo ya está instalado el nuevo puerto de centro de carga ya hasta está pegado ahora viene lo más fácil de todo que es volverlo a armar que todo funcione que no haya roto nada y que funcione sin un tornillo que ya perdí <risa> bueno para que vean el desastre ahí están todos los tornillos si se fijan están medio ordenados como tienen que estar puestos por ejemplo aquí está esta pieza y aquí están los dos tornillos en su orden igual aquí pieza tornillos en su orden espero poderme acordar estos son los tornillos que unen la pantalla <risa> espero poderme acordar de todo y bueno está semi armado ahorita todo está abierto pero ya está todo conectado. Acompáñenme a ver si todos estos años de desarmar todo lo que me encontraba ha servido la pena. Vamos a encenderlo. 3, 2, 1. ¡Ya me había espantado! <risa> Encendió. Ahora vamos a ver que todo funcione. Si estuve aquí unas buenas 3 horas. Vamos a ver el touch. touch funciona bien. Ahí está el touch. Funcionando. Vamos a ver lo de la pila. Condición de la pila. 100%. Ya tenemos 100% de pila. El, el botón Home también funciona. Que pues debería funcionar bien porque no se tocó nada del botón Home. Vamos a ver si el puerto de carga funciona. Uf. Cargando. Me extrañaba ese snap. El, el puerto viejito no hacía snap simplemente lo metías y quedaba como calcetín viejo y lo único que nos falta revisar es el speaker de aquí que eso lo vamos a hacer con algún videito de YouTube si sí, se escucha esta pero no se escucha esta no sé por qué déjenme veo ok una cosa rarísima que me pasó lo iba a empezar a desarmar pues dije voy a probar qué tanto que funciona y que no funciona bajé a YouTube puse una, una, un video y no se escuchaba esta bocina pero Abrí la cámara, grabé un video, dije hola hola, probando audio y le rasqué aquí, le rasqué acá en el otro micrófono de este lado y ya. Después me puse a ver el video. Entonces. Y pues ya funciona. <risas> y bueno, ya nada más nos queda ponerle los últimos tornillos uno y dos la tarjeta sim ahora sí ya le puse todo como tiene que estar le di una limpiada con un trapito espero no haber ensuciado la cámara por adentro porque si no me voy a enojar mucho pero no parece que, que está perfectamente limpia y ahora sí vamos a encenderlo de nuevo me volvió a dar miedo <risa> ponemos huella, funciona huella aquí ya está puesto el cargador inalámbrico eh, aquí se ve un poquito bombachita dinámica y así convertimos el iPhone 7 en un iPhone 8, me imagino que como está más chico que esta, esta base está hecha para un iPhone 11 me imagino que como está más chico pues tiene que estar un poquito más arriba de hecho aquí se ve una luz verde cuando detecta, ahí está Ahí está. Tenemos ya el teléfono completamente reparado De hecho estoy haciendo algo que no había podido hacer Que es usar mi micrófono Lavalier con este teléfono Porque cualquier movimiento hacía que se desconectara eh, el, el micrófono del iPhone Obviamente aquí tiene un montón de adaptadores Porque pues ya no tiene jack de audífonos este, este iPhone Pero creo que se escucha mucho mejor con este micrófono que de hecho yo creo así voy a grabar ya todos los videos con un lavalier para que el audio mejore muchísimo. Recuerden que un buen audio es el 60% de un buen video. Ya lo estuve usando un par de días, la pila eh, funciona muy muy bien, no tiene ninguna falla, se escucha bien, eh, los micrófonos graban bien, solo tiene un pequeño detalle que no sé qué onda, es este, que cuando yo grabo video con una cámara de selfie, el audio se oye mal. Pero si yo utilizo ese mismo micrófono, de otra forma se oye bien. Por ejemplo, si, pongo, si hago una videollamada, eh, la, el audio se oye perfectamente. No, no se oye nada como si estuvieras grabando video con la cámara selfie. Así que no sé en realidad cuál sea esa falla porque todo lo demás funciona bien. Llamadas, grabar audio, grabar video, todo funciona bien menos grabar eh, video con la cámara selfie. Pero bueno, estoy muy contento de cómo quedó el teléfono, ya funciona bien. Seguramente lo voy a usar para estar grabando extras, eh, si necesito una cámara extra. Obviamente no graba 4K a 60 cuadros por segundo como el nuevo iPhone, pero si sí graba 4K a 30. Así que podemos medio enmascarar que no graba a 30 cuadros si cambiamos rápidamente las tomas de un teléfono a otro eh, no, no les recomiendo si ustedes no tienen la experiencia no, yo desde chico siempre he desarmado todo, me regalaban un un Nintendo y lo primero que hacía era desarmar el Nintendo para ver qué tenía adentro. Siempre he sido así, siempre he sido de desarmar cosas. Así que con los años he agarrado un poquito de experiencia. Este no es el primer iPhone que reparo, no es el primer iPhone que abro. Y les tengo que decir que sí, eh, no siempre sale así. En esta ocasión no dañe nada, eso creo yo. Pero ya he reparado otros donde cualquier movimiento eh, raro descompone un elemento de, del teléfono por ejemplo el último que reparé creo fue un iPhone 6 Plus y quién sabe qué pasó pero dejó de, de funcionar la pantalla entonces a la persona que le hice el favor le tuve que comprar una pantalla nueva y bueno, desde ahí dije no vuelvo a reparar nada que no sea mío. Porque no me dedico a eso. Y luego hacer favores. Pues sale peor. no Entonces me terminé pagando yo toda la reparación. Y bueno. Ese fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Ojalá les haya servido. Obviamente no fue un video de paso a paso. cómo desarmar un teléfono. cómo repararlo. Porque hay muchísimos videos de esos en internet. Solamente le ponen iPhone Tear Down en inglés. O abriendo un iPhone y ponen el modelo que necesitan abrir y reparar. Y les van a salir miles de tutoriales para hacer eso. Esto fue más como de entretenimiento para que estén de chismosos de qué le pasó a mi iPhone viejo. Porque pues es bien interesante, ¿no? ¿Qué pasan con las cosas viejas de Gian <risa> Bueno, yo soy Gian Síganme en las redes sociales. Muy, muy importante, suscríbanse porque ya queremos sobrepasar esa meta que nos ha puesto YouTube de seguidores. Nos vemos en el próximo video. Activen la campanita.